Saludos cordiales, Prislines, de todo el mundo. Eh, primero saludo a los que veis luego el vídeo, porque ahora los que están en directo en este momento se estarán conectando. Aprovecho para deciros, el que no esté suscrito, que se suscriba, que Prisline siempre, siempre emite en directo. Eh, soy Luis, para que no lo sepa, de Prisline, eh, estamos emitiendo en directo en Madrid. Saludos también a todos los que os incorporéis al chat. Podéis hacer preguntas en el chat, que luego al final de la entrevista vamos a tratar de responderlas. Os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión tanto la mía como la de los invitados en este caso la de vanessa vamos a hablar nos va a contar mejor dicho ella lo difícil que es emigrar que es un proceso interno sobre todo os recuerdo que os hago todos los días de lunes a domingo salvo fuerza mayor una consultoría en directo en instagram siempre de forma gratuito ¿vale? Y que también el que quiera aparecer en los vídeos de YouTube, también, solo tiene que poner decirme el Skype y, y le invitamos, ¿vale? ¿Qué os iba a decir? Bueno, el tema de la abogada que ha asesorado mal hoy ya lo tenéis en Instagram. Me voy a olvidar por hoy, ¿vale? El que, lo, el que quiera, que lo vea en Instagram, que he dejado el vídeo, sabéis que ahí en Instagram duran 24 horas los vídeos. Bueno, vamos a empezar a hablar con Vanessa y yo lo primero que le preguntaría... A ella un poquito, pues su biografía, para que la conozcamos todos. Hoy ni siquiera yo la conozco bien. Me he preferido sorprenderme en directo. Está oh, muy bien. Pues Vanessa, cuéntales a los crímenes quién eres. Vanessa es una mujer venezolana de 31 años de edad. Eh, nací en Caracas. Soy hija única. Eh, a ver, con muchos sueños. Eh, soy licenciada en educación. Maestra de escuela. He trabajado con temas de derechos de niños, de niños, materia de protección de niños, niñas y adolescentes, con el derecho al buen trato. Y bueno, Vanessa ha decidido hacer una transformación, ¿no? Cambió su vida, porque migrar significa cambiar y cambiar muchas cosas que no son solamente las de afuera, sino las de adentro. Entonces Vanessa sigue en eso. Vanessa sigue en su proyecto, Vanessa sigue eh, buscándose y transformando un poco lo que lo que es. Y bueno, es una biografía no terminada todavía, este, está en construcción. Me ha gustado Esa la palabra que has, que has empleado ahora cuando preparamos la entrevista. Me ha dicho Vanessa que emigrar es un proceso interno. Llevas sí. poco tiempo aquí en España, ¿no, Vanessa? Sí, llevo dos meses. Dos meses solamente. Dos. Pues, Bridlín, es aprovecharme, decir sí. luego poner preguntas en los comentarios que luego se las traslado sí, a Vanessa. No, Luis, y disculpan sí. No, para sí, ejemplo, sí, sí, que sí. Te quiero interrumpir, pero interrumpeme lo que quieras. Es un proceso que inicia desde que tomas la decisión de, de irte, ¿no? O sea, estando ya en Venezuela cuando ya estaba como canalizando pensándome en la idea de salir, eh, ya yo sentía que un, una parte de mí estaba afuera. ¿Esa decisión cuando empieza a tomarse? ¿Hace cuánto tiempo Esa decisión más o menos? Empezó hace como año y medio. Año y medio que llevaba. Pero todavía no me lo pensaba, todavía no me lo creía. Sí, yo decía, de... no, bueno, sí. Bueno, no, yo no creo que me pueda ir, porque es que me encanta mi país, a mí me encanta lo que hago, yo soy pero muy feliz aquí, aquí ¿no? claro, claro. Y es la comodidad, porque la zona de confort... Claro, la zona de confort. La zona de confort hace que tomar ese tipo de decisiones, que son un salto al vacío muchas veces, sean cuestionables y, y no, tener no, miedo salto, y no la quieras Un salto hacer. al vacío, pero aquí tenés buen colchón. Claro, pero... ¿O nos al estamos recibiendo bien los españoles. Sí, claro que sí. Prilines, os digo una cosa, Vanessa no sabe... Casi no nos conoce. No. No, no, no sabe para qué canal está hablando. Se está enterando sobre la marcha. Ajá. ¿A qué sí? ¿A que sí? Me ha presionado mucho, que digo, no en el momento. Pero bien. Bien, este... ¿no? Pero que os estamos sí. ¿Qué tal? Cuéntales, no. cuéntales tú lo que tú Eso, quieras. Tú tienes mucho miedo antes de salir. Hmm. Y cuando sales, que llegas, pues tú dices, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? y gracias a dios, al universo, me he conseguido con gente muy, muy buena con gente que te tiende la mano, con gente que, que te pregunta ah, vamos a Venezuela, qué chévere, entonces tú dices, bueno, sí que chévere, ya estamos entonces hablando ya somos ciudadanos del mundo, yo creo que ya todos sí, nos bueno. encontramos en el otro oye, ¿y por qué elegiste España? porque España es el lugar en donde estaba un grupo de afectos a los cuales quiero mucho y, y me esperaban y porque España bueno manejamos el mismo idioma Ni, viniste sola viniste vine sola, sola pero tenías aquí a alguien Pero ¿no? tenía aquí ajá, a tu tía no a, dos, me has dicho, a una tía a una tía, una tía. Y lo otro es que bueno nada. ¿Viniste eh, directa desde Venezuela sí, o has estado en otros países? No, no, países. directa desde Venezuela. Es que yo he hecho otras entrevistas de alguien de Venezuela no. que mojada está en Panamá un tiempo, no, no, no, no, no Tú directa, yo vengo directa, ¿no? ¿no? vengo directa, vengo directa, este, mis tías pues estaban aquí, me estaban esperando y bueno también el tema de que compartimos muchas cosas con, en común con los españoles eh, una de las cosas buenas es el lenguaje. Es fundamental el sí, lenguaje, ¿verdad? Mira sí, aquí total. que nos estamos entendiendo como hermanos prácticamente. Total, total. Si fuera o sea, japonesa, no sería, sería tan difícil. fácil la entrevista. Sí. no, no, con no. Imagínate a los cómo sería un cambio. O sea, si es un cambio que claro. eh, puede ser muy doloroso, porque lo difícil de mirar no está en lo que te puedas encontrar afuera, hmm. sino como tú, desde tus propios recursos y estrategias, puedes adaptarte a ese nuevo cambio. Claro, ahora, y... ahora vamos a hablar de lo que te has encontrado aquí. Ok, muy bien. Este, que me he encontrado aquí. Ahora, en ahora que... lo vamos a sí, hablar. Sí. Oye, pero antes dime, ¿qué es, ¿cómo está de difícil salir en Venezuela? El tema del pasaporte, te lo, bueno, lo dan, lo todo lo que tú quieras decirles. Eh, soy una de las venezolanas que ha corrido con un poco de, de suerte, por así decirlo, porque mi pasaporte pues estuvo al día. De hecho, mi planificación de viaje pues fluyó. Eh, claro cuando llegas al aeropuerto pueden hacerte preguntas que tú dices ah bueno no entiendo por qué me estás preguntando esto Cuéntanos pero... cómo fue lo del aeropuerto al salir y al llegar también. sí bueno al salir este te puede a mí me pasó que me, puede... me preguntaron cuánto dinero llevas y yo decía bueno pero está bien que me pregunten cuánto dinero llevo será eso realmente importante para las personas que o el funcionario que está allí pero no... saberlo o sea el... Allá en Venezuela. Claro. A mí me han contado que hay que tener cuidado, no lo sé, ¿eh? me Ajá. han contado, yo os doy mi opinión, Vanessa la suya, que hay que tener cuidado allí en Venezuela cuando te vas, porque como saben que te vas y que tienes que llevar mucho dinero, uh -huh. me ha contado algún invitado que incluso te lo. Sí, quita. pudiesen quitarlo. No lo sé, a ti no te ha pasado. Bueno, eso? a mí no me ha pasado eso. Vale. Sí, hay funcionarios que. Eso ya no lo pues... sabemos, claro. Pero sí. a ti no te ha pasado. Lo importante es tu testimonio. No, no, no, a mí no me ha pasado. No, no, no, vale, no pues este... Lo demás son opiniones de no. cada uno. Vale. Y yo creo que era tanto mi proceso de duelo, porque sí. es doloroso cuando te despides de tu familia en el aeropuerto. Lo que te iba a de preguntar es, familia allí? Sí, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelas, mi, mi familia, todo está allá. Mi perro. ¿es tu perro? Mi, per mi perro. No me digas eso, yo también tengo una perra. Sí, sí. Ahora nos está esperando ahí en el coche. Ah. Voy a dejarla en otro país, Jope ¿Y la ha dejado bien no. o no? Sí, la he dejado bien. Maya tiene tres años, mi mamá él la está cuidando ahora. Eh, pero eso creo que es una de las cosas que más me pesó de haber salido ya yo amo a mi mamá y a mi papá pero dejar a tu perro es como que no dejar un hijo yo no tengo hijos y me eh, cubre eh, o cumple ese rol y sí yo y doy bueno, fe doy fe yo duro, para mí es mi familia es la perrilla duro, que tengo es duro, es duro. hay una pregunta que Vanessa que es un un guayabo. Un guayabo. Me ha dicho, pregúntame eso, Luis. Pues te lo pregunto. ¿Qué es bueno, un guayabo? Guayabo venezolano. es todo lo que padece. padece un venezolano en cuanto a la nostalgia, como cuando te rompen el corazón. Mm. Eh, irse de Venezuela es como divorciarse estando enamorado. No sí. me digas. Entonces, claro, irme del país, pues me quebró un poco. Porque sientes que estando afuera, sientes. O sea, estando adentro sabes que lo amas. Pero Le recordamos fuera... a todos los clientes que se acaban de conectar que llevas dos meses dos más. Meses. Dos meses. Uh -huh. Pero estando fuera pues sientes que, que lo extrañas en todo, extrañas el clima, extrañas el Ávila, extrañas las guacamayas, extrañas. ¿Qué son eh, las guacamayas? Son una ave con ¿Unas un ave, aves. Aves. Con un plumaje eh, tricolor, son bellísimas. Este, extrañas el el cielo extraño los colores porque caracas es diversa entonces también pues todo eso la carretera cuando sales de viaje esas cosas también la playa pero yo te veo contenta vanessa no sé los primeros como te verán sí, yo bueno, te veo contenta sí porque mi estás proceso contenta a... o no sí, sí díselo lo estoy. díselo a sí lo estoy porque, porque muchos de ellos no saben en, si mi proceso, no. en mi proceso de viaje o de cambios pues nada yo decía que tienes que tener unos recursos no para poderte adaptar Gracias a Dios yo cuento con mi familia que ha sido mi contención estando aquí. Eh, siempre hablo con mi mamá, con mi papá y ellos pues apoyan y aplauden la idea de haber salido porque también rompes con la zona de confort y también te sirve para madurar, para crecer, para entender que la vida es eso. Yo creo la que como un persona proceso. uno crece me lo estás diciendo es ahora mismo. Yo creo es un crecimiento total. vamos creo que total. tiene que serlo total verdad. Total es una tienes que madurar eso sea, no es que significa que tú seas inmaduro en tu país no. No. Pero Tienes que conocerte tan bien que empiezas sí. a identificar que tienes el poder de hacer, no. Cualquiera no da el, paso. Hacer... No, cualquiera cualquiera no da el no. paso. No, no, no. no, no. Aunque haya algún loco que viene se coge un avión. Sí, bueno, pero Alguno. Eso, pero los locos también. Pero... Es que aquí les decimos emigración responsable. Sí. Muy importante. y ¿no? sí, sí. con algo, con. Como... Claro, ¿y sabes por qué es importante? Díselo a ellos, ¿por qué? Para que porque yo... pudiesen ocurrir situaciones en donde a lo mejor tú llegas al país, eh, tienes a lo mejor tus ahorros, pero quieres buscar tu trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si no estás claro o no tienes el cuidado, pues como mujer es complicado. Porque siendo mujer, pues eres vulnerable. Pero más complicado es por las ofertas que pudieses conseguir. Es lo ¿no? que te iba a preguntar ahora, por los trabajos, qué trabajos hay, cuando uno no tiene. Que haga tus compatriotas por ejemplo la... ver, y no... lo de la abuelita que me has contado lo de la abuelita sí, cuéntale bueno. lo de la abuelita y los trabajos que hay sobre tenido un día buscando empleo por internet había un anuncio en donde buscaban a alguien para cuidar a una abuelita y yo dije bueno yo misma soy pues salió un lobo prislines Llamé, no quiero hacer spoilers no quiero hacer spoilers Llamé y me dijeron bueno este mándame una foto que edad tienes no sé qué y yo bueno pero para cuidar la abuelita es necesario mandar una foto me entiendo entonces luego me explicaron bueno, me explicaron que la oferta era una casa de citas. Ay, por favor, todo sí. eso por teléfono. Todo eso por teléfono. Trilines, sí. para que nos pase. Porque ella no, ella no quería mucho contarlo, pero yo digo, yo creo que es positivo que lo cuentes, aunque no quede bien, porque si no le puede pasar a muchas más personas. Sí, sí, sí, porque sí, aquí sí. muchos les decimos buscar trabajo, eh, no sé dónde, no sé cuánto. No, no, no, no. Pero pasan también estas cosas, es mejor Convi que las sepáis para que sí. nos pasen. No, para y que sepan gestionar. la impaciencia claro. pudiese llevar a las personas muchas veces a veces. agarrar lo primero que encuentren y no es, no. O sea, o sea que te ponían que era para cuidar una abuelita y era para, y era una, casa para una casa de prostitución. Ya vamos a hablar. Sí, o sea, cuidado, explotación, la explotación o la pues trata no de personas eso. está la orden del no, día. con no eso Hay que tener mucho cuidado. No naturalizar, no, no, no, es que, no normalizar. Claro, no es que pase siempre, pero puede pasar. Puede ocurrir. A, a ti pasa. Puede ocurrir. Me pasó. Pues y yo dije está. bueno no yo no, estoy no, igual. Hasta luego está. chao. Ya punto. Y para tus compatriotas que trabajo bueno compatriotas de otros países, para hombres sobre todo. Para hombres, mientras que regularizan su situación acá, lo que se, lo que generalmente consigue en globo, empresas díselo eh, de, porque de, de, les deliver. interesa mucho porque dicen que a eh, los hombres es más difícil. Sí. Bueno, bueno, bueno he, he conocido gente recuerda que cuando, sí. cuando quieres puedes. Eso sí. Y cuando es. estás positivo y quieres Eso adaptarte es. y eres humilde y entiendes que bueno es un proceso temporal en el que tú te vas adaptando y te vas adecuando lo que a lo que puedas encontrar, pues lo vas cuando a Cuando quieres puedes, cuando me quieres, encanta puedes, la frase, la apunto, sí, ¿vale? Con tu permiso, ya, cuando, quieres, cuando quieres puedes. Cuando quieres puedes. Así es. Este hay gente trabajando con construcción, hay compañeros que trabajan en empresas para llevar ¿no? sí construcción. construcción. En reformas en, te refieres Reformas, ajá, reformas. Sí. Este, para mujeres, bueno, hay de compañeras limpieza, ¿no? de, de limpieza, en hostelería, mientras que se regulariza la situación. Y en hostelerías ¿sí, han trabajan? visto que hayan. Porque dicen que es más difícil porque piden mucho los papeles. No sé, pero yo te hay, Pero pregunto. sí hay. Si sí hay, ¿no? sí hay, hay, sí hay. Sí hay gente que que lo, ha, que lo ha logrado. Lo único que sí es que tenemos que sacarnos el switch de que en Venezuela éramos una cosa y aquí tenemos que hacer otra. O sea, sí, que no hay venir el señorito. Sí, no, no, no. no. Pero es, a cualquier sitio, ¿eh? pero es que nos pasa, hay que o sea, adaptarse. Hay un refrán, no sé qué, que dice: Donde va donde ves, o sea, que hay que adaptarse. Vamos, no voy a. Claro, pero pudiese pasar que, como yo en Venezuela sí, yo cosa, soy ingeniero, soy, que has no dicho que eres, super allá. docente de sí. tal. sí, sí yo Pues sea, mira, si aquí tengo que cuidar a una abuelita, pues la cuido. La cuido. Siempre y que, es que sea una este... abuelita de verdad, sí, claro. Que no, claro sea que trama, que verdad. no sea la trampa. que no sea un por, lobo. Que no, no sea un lobo, Y lo otro, súper importante, es que conozcas, o sea, te es la apertura con. Conocer la gente de aquí. Claro. Porque... ¿Y qué tal qué tal esa apertura? cuenta ah, no. Cuéntame. ¿Hay, hay xenofobia porque. Ah, no. Bueno, mira, yo no he sucedido, eh, No me gusta esa pregunta, no, eh, pero como yo sé que en algún sitio han dicho cosas, no, no en nuestro canal. No he tenido, pues me gusta, no he tenido, no, no he tenido no ese ya rápido, ¿verdad? He conocido gente muy muy chévere, he conocido gente muy receptiva, muy preocupada por, por nosotros, eh, que te ofrecen y te apoyan y te tienden la mano. Sí, pues fíjate si os y... estamos apoyando. Aquí estás ya, ya no sí. solo apoyándote a ti, de sino hecho, ayudando a con... otros. De hecho, un día este, pedí una dirección y, y la persona a la que le pedí la dirección me ha caído muy bien. ¿De dónde eres? Y yo, bueno, de Venezuela, con razón, no sé qué. Qué, qué bueno lo bueno, Y de todos energía. los países, que soy bienvenido de todos los países. Bueno, que a veces pues, me dicen que nosotros ayudamos. No, ayudamos a todos. No, no, a todos. Aquí ¿eh? hay gente de todos. Es un los sabroso, Claro. Se consigue gente. De... Enriquece mucho Uy, la cultura. Muchísimo. Bueno, yo estoy aprendiendo con vosotros. Yo siempre digo, me siento con unos amigos que son ellos. Con unos invitados y me lo paso bomba y aprendo un montón. Hoy sí. me he enfadado, me he cogido una bronca con una abogada que ha ido Instagram. Mm. Que dice es esa abogada, prepárate un poco el tema. Sí. Pues algunas cosas las tenía muy bien, pero otras las ha dicho que no son así. ¿eh? Entonces me he enfadado yo mismo. Mm. Pero bueno, ellos ya lo saben, ¿no? Eso. Oye, okay, bueno, se va que, corrigiendo Claro, se va todo corrigiendo. Pero el. que yo he aprendido un montón con vosotros. ¿Qué amenazas podría tener un inmigrante? Bueno, las amenazas para que pudiesen ellos ser. Eh, muchas veces nosotros somos una amenaza. Eh, nos podemos frustrar y eso hace que nuestra visión sea túnel y nuestros pensamientos o creencias sean erróneas y al punto que bueno nos quedamos como pegados y no fluimos ¿no? Mm. y no, no vemos oportunidades donde las hay es que dicen muchas veces que las buenas oportunidades aparecen de casualidad sí así es mira quién tú? te iba a decir a ti que vas a salir haciendo un vídeo sin buscarla yo a Vanessa claro. la, la he cogido así y digo mira <risa> Así. por ejemplo entre otras pues sí. cosas sí, sí. la otra amenaza es que bueno eh, pudieses conseguir empleos que no son dignos o bueno pero eso se evita fácil no sí bueno uno, uno pero... ve un lobo ve un lobo pero ya con que, que va disfrazado de caperucita pero el tema es que mucha gente mucha gente muchos lobos se aprovechan de ya la situación pero no a muchos, para... eh. Alguno, hay. alguno por eso, hay, por eso te he dicho que alguno lo digas. Hay. Alguno hay. hay que estar alerta. Sí, hay que estar alerta. hay que estar alerta. Pero yo creo que el 90% no, pero alguno hay. Por eso te digo, claro. hay que conocer y hay que hay darse que, apertura Claro, por eso es a, bueno decirlo, ver, decir las cosas. Cuidado mm. con los falsos anuncios que te dicen bueno. Los, los falsos anuncios, ah, mosca, no. pendiente. Que eso. Oye, okay. otra cosa, eh, que le digo a los primeros. Vanessa estaba aquí con un super abrigo. Estamos en un sitio cerrado y bien, pero le he dicho quítatelo porque se me van a asustar. De hoy con ese abrigo. De hoy Y le he dicho quítatelo porque es que. Cuéntales, cuéntales. Yo, Vanessa, una el frío, que el más frío. me ha costado es el frío. Cuéntales. Pero no les ustedes de más. La verdad. Pero no la Mi hermana vive en Noruega. Eso es, eso es frío. Eso son menos 15. Pero es que 20 yo vengo a yo vengo, yo vengo un clima totalmente caribeño y. ¡Ay! Ya, ya, por eso. Ay aquí todo. Pero, pero es un proceso, es un proceso y estoy segura que. Pero tienes buen abrigo, adelante, yo he visto adelante. el buen abrigo que llevas. Bueno, hay, que, hay que preocuparse. Hay que abrigarse, por y por abrigarse. Y un buen gorro. Claro, claro. Sí. No, yo tengo no, gorro y, también. Y unos guantes. Unos no buenos tengo. guantes, una buena bufanda. Una buena bufanda. Sí, sí. Anda forrada, una semana. Te digo una cosa, no, una dura, no dura mucho. Esa, esa, ahora es el frío gordo. Dura hasta esta noviembre, hasta febrero pero te os digo una cosa, los que vais para Andalucía no es este frío, ¿sí? en el sur de España no es así ¿No? no, seguro, en el sur de España las casas no tienen calefacción no las construyen con calefacción porque no es necesaria, Málaga, Sevilla no, Cádiz, Granada, no, no es frío, lo que pasa es que hay menos trabajo allí todo hay que decir, ahora vete a Noruega vete a Islandia o a, a Islandia a bueno, estaba leyendo en esto un artículo de que han llegado como Cerca de 90 venezolanos a Islandia. Es que allí te dan y yo, cheque wow. y todo lo que yo les digo que no. Aquí se viene a aportar y a trabajar. Es que el otro día sí. hice una entrevista que no lo contaba. Que allí uh -huh. te dan hasta un cheque. Uh -huh. pues, bueno, no voy a decir cosas que no. Proyecto de vida y pasamos a las preguntas de los prislines bueno, que está que arte. Proyecto de vida y cómo te ves en unos, años, en unos años, En unos años a mí me gustaría volver. Este, yo creo que. Yo, a mí no bueno, me mires. No eh, me díselo dejado. a ellos. Yo, yo quizás. Te sí, bueno, me gustaría regresar. Me gustaría regresar, pero con eh, una versión o no, una Vanessa que aporte mucho más a su país. este Estoy ahorita aprendiendo mucho. Eh, llevo dos meses, pero, pero son abiertas oportunidades a, a estudiar, a hacer otras cosas. Y las estoy aprovechando porque creo que que la manera de que nosotros podamos eh, salir adelante es buscando prepararnos cada día más. Este, me gustaría aprender un idioma aunque me dice todo el mundo dice bueno, pero vas a español a leer inglés. No, no viene mal si tienes no, tiempo para aprenderlo. No neces hay que aprender. Lo que les digo a muchos brasileños es un curso, aprenderlo. un uno de estos de de un curso de inglés, por ejemplo. Es necesario. No Yo sí quiero aprender a leer inglés. Eh, Oye, pero eh, tú como docente vas a poder trabajar bien. Sí pero te has, a, ¿te has apostillado en el... Esto... Sí, bueno. Pero también te digo una cosa si quieres trabajar como docente en una empresa privada si no te ha dado tiempo a apostillarlo a homologarlo también podrías Sí, estoy en eso Mira, el Homologar el... Exacto pero que muchas profesiones que eso se me ha olvidado decirlo aquí de la señorita abogada de instagram hay muchas profesiones que no hay que homologar nada por ejemplo las de informática, las técnicas sí. La empresa te quiere contratar ve que hacer bien tu trabajo y te contrata igual Ahora las ya las relacionadas con la salud con el derecho es así sí, sí, sí, sí. Y las de educación y habría que verlo habría depende que del nivel y eso uh -huh. y para dónde es a sitios así. oficiales sí te lo van. a hacer oye carlos felipe vamos a empezar con las preguntas del chat añade tú lo que quieras a también ver. carlos felipe nos pregunta que qué presupuesto crees tú que hay que traer mira yo me traje eh, cerca de mil mil euros pues eh, ya es, ¿eh? ya. Sí, cerca de mil euros. Eh, pero como comencé a trabajar, ahorita estoy como canguro. Y estás ganando un dinero. Eh, ¿no? Gano un dinero. Y Trabajas todos, permite, los días, todos, todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Es una ventaja, ¿eh? de ya, lunes a pues viernes, ya tienes sí. una buena. Y estoy estudiando también en el CEP He hecho entrevistas que a lo mejor solo trabaja dos veces al día, o sea, al día a la semana. No, no, yo pues estoy toda la semana. Yo. Y es este... buena la jefa, ¿estás contenta? Ah, ¿Sí? extraordinaria. ¿Luego la enseñas el vídeo? Eh, Sí claro que ah, sí, ¿no? no no pero tengo una buena jefa y tengo unos buenos jefes Dilo, también. dilo para que luego lo vea cuando... <ríe> sí, sí, sí, dicen, sí. Mira en el minuto no sé cuánto No sé. No, no, yo estoy muy agradecida con, con ellos, con esa familia eh, A ver, eso te permite pues que no te gastes los ahorros tan rápido y, y que te vayas y que te mantengas pues porque lo bueno es que aquí la comida no es tan costosa entonces todos pues, lo decís a mí me parece carísima la comida pero bueno bueno quizás no sé, claro comparado con vuestro país no, no sé cómo estará claro no pero quizás porque yo comparto también con un ah, grupo con familiar, varias, claro. y entonces ahí todos aportamos y, Oye, no y tan pesado nos ¿cómo? dice Edwin, Edwin Becerra que cuántos días te, te puedo presentar como turista los días pues 90 días te pueden dar sí. como turista uh -huh. Edwin sí, si no. quieres algo más ponérmelo Poner ahora las preguntas que las voy leyendo uh -huh. vale Prislin uh -huh. Lourdes Pérez, hola Luis, quiero irme a España, pero soy cubana y vivo en Argentina. Y sí o sí me piden visado Chechen, pero sinceramente no tengo nómina. ¿Cómo puedo hacer? Estás en Argentina y eres cubana, visado Chechen. Tienes que hablar con el consulado, Lourdes. Lo que, pero el visado Chechen no sé para qué te lo piden. Te lo puedes sacar, tampoco no sé si te piden una cantidad, ¿y te pedían algún tipo de visado desde Venezuela? No, directamente no. no. Es que a los de Cuba lo piden, efectivamente, les piden un visado. No, no. Y no sé si para el visado te piden una cierta cantidad de dinero demostrar que la tienen, no lo sé, pero yo es que si no sé algo, lo digo que no lo sé. No respondo algo, a ver qué pasa. Como un caso que hemos tenido con una abogada que le ha respondido en Instagram, no lo digo más. Que estoy enfadado. Si una persona no sabe algo, ya todos me lo han dicho, Luis, Luis, no te no me estaba enfadando, era ya, me lo decían todos, Luis, no, a ver si te va a dar algo. No veas el vídeo de Instagram. Por voy favor, verlo, Vanessa, no lo ver. veas. Fluye, Menos mal que fluye. en 24 horas se borra Con los vídeos de Instagram no se sí, sí, sí. Es que me he enfadado, bueno, me decían, no Luis, no. Bueno, vamos a las preguntas. Ah. Dice, mira, está muy bien, muy bien por ayudarlos y le están respondiendo ellos mismos. Genial, que os ayudéis vosotros en el chat, en los comentarios luego. El que tenga preguntas, que las pongan en los comentarios. Pero muchas veces os voy a mandar al grupo de Telegram, ¿eh? Y ahí, enhorabuena a todos los administradores, ¿vale? Hacer una buena la voz. Hacer y hacen las dos cosas. Es que tenemos un curso de. O sea, un curso. Ya me lío Tenemos un grupo de Telegram muy bueno. A ver, Silvia la saga si voy como turista y busco allí voluntariado, cómo justifico el dinero si entro como turista no llevo esa plata, Silvia. Efectivamente, eh, pero te lo van a pedir cuando cuando vas a inmigración a canjear lo del turismo por el voluntariado. Os van a pedir 500 euros por mes, pero eso lo decía bien la abogada. Los 500 euros no se los tienes que dar a nadie. Ella decía 7.000, hablaba de un año. Pero si el voluntariado dura 7 meses, pues sería 500 por 7 meses. Te os puede dejar a alguien decir, mira, los tengo aquí en esta cuenta y eso te vale. Eso lo dijo bien, por eso eso no lo critica criticado. Ah, bien. Es que aquí ya la inteligencia colectiva es lo que más hace. <risa> añádele no, lo que, que quieras. El trabajo en grupo. El, el, trabajo, en el, el grupo. trabajo en grupo. Exacto. El, el trabajo grupo. en grupo, vamos, damos vueltas aquí a catedráticos ya. Está muy bien. Escucha, lo que quieras decirlo, díselo. Este, yo sí si bueno, quiero. Algo que se te ocurra, sí, ¿eh? si Estamos y, con, amigos, con amigos. Si están interesados en emigrar, en, en salir de su país, yo creo que es importante, bueno, que no se olviden de sus raíces. esto es un, un trasplante. Este. Que sean humildes, eh, que además, pues ese trabajo interno de salir lo hagan antes, lo hagan allá, para que cuando lleguen al país claro. en donde piensan estar, eh, no arrastren. Esa preparación, con ese, ¿no? Esa, ese todo lo que preparéis antes. Sí, porque es... no es nada más la maleta lo que tú preparas. No, es y o sea, mucho mental tú también. Tú preparas mucho tus emociones, porque bueno, es desprenderte de, ellos, de todo lo que eras. Ya, ellos planifican mucho, por lo que. Les estamos transmitiendo mucho ganas, migración responsable, me llamamos. Uh -huh, uh -huh. Pero tu concepto muy bueno, el, el mental. Sí, el emocional. El, eh, y, y es porque creo que para mí lo más duro fue eso. O sea, lo más difícil para mí no fue el tema del papeleo, o, sino el entender que, bueno, iba a ser una nueva versión de Vanessa. Pero yo te sigo viendo súper bien. A, a ver, vosotros, Pirilines, habéis visto otras entrevistas, muy, la mayoría muy bien. O sea, uh -huh. son muy psicólogos. Yo a ti, pues es la que te veo súper positiva y muy bien. Es que. Hay otras personas que a lo mejor las he visto. No. Hay una chica, la pobre, pero esa fue ya hace mucho tiempo, que es que es que la pobre se la ve vamos esa sí que la pobre no a mí me dio mismo me dio pena un poco bueno yo no yo a ti no te veo no, no. te voy a negar o sea Cuenta, si, tengo, cera, días Vanessa, de, cera, si cera. tengo mis días de guayabo y en lo que digo dios mío será que me regreso guayabo? sí no, no, guayabo no, no vas a regresarte ahora no no no no, no ahora no porque ¿no? ahora no es el momento yo me estoy disfrutando esta nueva etapa de mi vida que no es eh, la cosa más sencilla no es que hay bueno nada eso es soplaría hacer botella como decimos en Venezuela no no o sea hay que trabajarlo pero ese trabajarlo pues me lo estoy disfrutando porque si no es ahora ¿cuándo va a ser claro es que es el momento, es el momento. oye nos dice Claudia Ramírez Bedoya es que me das da preguntas más eh yo se la yo le te tiro a ti el la pregunta dice: Hola Luis, ¿cuánto debo de llevar en dinero si voy con mi esposo y tres hijas pequeñas? Bueno, que manera? mi presupuesto fue pensado tú ver, en. Tú venías tú sola. Sí, y mil, yo pensé, mil, euros, euros. mil euros. Y ya has encontrado Entonces, rápido trabajo aquí. ¿Cuántas son? lo de canguro? Cuánto a ver, tardó? te cuento. Al principio, o sea, cuando yo llegué, en la semana siguiente ya estaba trabajando en un hostal. Eh, duré dos semanas en el hostal porque, en el hostal o sea era uno sí. de camarera o algo sí, de eso de camarera estuve en un hostal de camarera eh, así aprendí a atender rápido las cámaras. claro ¿sí? pero me encanta no que les rápido. digas eso porque hay muchos sí, que no, no, no, no. en un hostal nunca encontrarán no sé qué no, no yo me callo yo lo veo pero me callo no, también si se consigue, me gusta claro si pues tú díselo yo pero nuestra... pero bueno después se dio la oportunidad de estar como canguro ya en el, cerca de la zona donde yo vivía y bueno eso está súper chévere porque además yo soy docente me gusta trabajar con niños se te eh, ve yo se lo he dicho yo no sabía qué profesión tenía sí. y sí. se lo he dicho. y bueno nada este creo que que ahí estaba ya ya estaba mejor y ya me siento como más tranquila en el hostal también estaba tranquila pero bueno nada eh, son actividades totalmente distintas y, y tuve la oportunidad de decidir pues, me voy para el hostal me quedo como canguro me quedo como canguro aquí nos dice kaiser lopitecus que no sé si lo dice en serio en broma yo la, la pregunta dice alguna forma de transferir dinero de mi país en una cuenta, cuenta bancaria en españa dice no me veo en el aeropuerto con 150.000 euros en efectivo si alguien sabe hacerlo pues mira no, pues hay muchas maneras de transferir dinero te abres una mira vas al consulado vas al consulado de españa en tu país el que sea le dices que te quieres abrir una cuenta en españa te dan un IE, te abre la cuenta en españa hay aplicaciones que te permiten hacerlo y ya transfieres el dinero. Si la pregunta va en ser. Con pues vamos, 150. con 150.000 euros o si no contrato un abogado, pero que sea bueno, y ya verás cómo te lo gestiona. Mm. Con una buena comisión. Más preguntillas. A ver. Eh, el, eh, eh, eh. Ah, mira, lo que te pregunté antes, pero ya no te ha inmigración sin ninguna, ¿no? Yo pasé Dice, tranquila. Te leo la pregunta. Gregory Montes de Ocas. Elena Monasterio, el dinero que te piden en inmigración son 90 euros por día y vienes como turista. Eh, no trata hacer de hacerlo, de hacerlo al máximo 10 días. También debes de traer seguro de viaje y reserva sí, sí, de hotel. Sí, muy sí, bien, sí. Gregory, muy buena respuesta. Es tú lo traías preparado, sí, aunque luego no le han preguntado. Total. Pero yo o sea, siempre digo, traerlo preparado porque basta que no lo traigas para que a ese le pregunta no, pero no, tú lo Yo lo, lo traías, tenía, yo díselo. lo tenía. Tenía eh, la reserva, tenía eh, el, seguro, el, el, el de viaje, seguro de viaje y tenía el dinero. Como ¿Cuánto parado? te costaba el seguro de viaje? Mira, creo que fueron, ay, no recuerdo, creo que fueron cerca de 200. Y traía los 90 por día. Sí. Que claro, no se os sí, quiere sí, dar a nadie. Están sí, en tu cuenta. Sí, ¿Y cómo lo traías? Ya para ese de los ciento mil en una cuenta, en, ah, en no, efectivo. Eh, yo en me traje, Escondido en. No, no, no. Yo me traía el dinero. Me, te juro que me eh, preguntan cómo traigo el dinero. En mi monedero. En un monedero. Sí, o sea, no, Vale, pero que lo podéis tener en una cuenta también, incluso. Sí, vale también. Una pero como tarjeta. yo no tenía, porque oye, claro, nada, claro. aquí está guardado. Porque no, además chile, ya, no existían. Vale. Bueno, iba a hablar de cosas de finanzas, no me preguntes que empiezo con ese tema y no paro. Y aquí estamos de otros temas. Hola, Luis. Se refiere con canguro, César. Agu ah, ¿que, que le expliques que es trabajar mm. de canguro. Nos preguntas, César. Como Guilachi. cuidador, como Cuénteselo. cuidador de niños. Este, eso es un canguro. Díselo. Yo estoy ahorita como cuidadora, eh, solamente que aquí se les llama así. Aquí dice Ángel Hurtado, cuidar bebés. Sí, ajá. ¿De qué edad? Es? Más o menos el bebé. Bueno, tengo eh, es un niño de cuatro años y una niña de ocho. Edgar Pérez dice quiero emigrar. ¿Qué le aconsejarías a Edgar Pérez que quiere no, emigrar? Bueno, si ya quieres, ya puedes. <risa> Dale. Que o sea, se coja. Una, tienes, escucha, na... Que se coja el avión, no prepare nada. Opciones. Bueno. No prepare nada. Y venga es que... escucha. Espera, que no acabamos? O que prepare, como decía la abogada, 27 mil euros. Y si no, no. Sino, no puedes. A ver, ya quieres. Opinión es, tiene. de vanessa Cada uno damos nuestra opinión. Tiene la voluntad, porque cuando dices quiero, porque lo quieres hacer. Entonces, comienza a preparar todo lo que implica ese salir de tu país. O sea, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito eh, tanto dinero, necesito eh, tales papeles, necesito... sé dónde voy a llegar, tengo personas contacto allá. A ver, yo tuve la suerte de tener a mis tías, pero sí conozco compatriotas que vienen aquí solos, entonces que no tienen familia, pero se han pensado otras estrategias para poder llegar a España. En cierto modo, yo la he tenido un poco más fácil que muchos, y los que la han tenido más difícil que yo, pues lo han logrado. Entonces, yo creo que todo el que quiera, pues puede. El que hacerlo. quiera puede. Estoy de acuerdo. Vicenta Costa, repíteme la pregunta que no sé qué has preguntado y te contesto. Dice que no contesto y mientras te pregunto, nos dice Marlenis Marlenis Hernández. Muchas gracias ah. a todos los que preguntáis. Eh, que luego me veo el vídeo, o sea, me veo luego todo el chat. Tranquilo luego, eh, en casa nos pregunta y otra cosa que os digo por favor si os está gustando darle un like y otra cosa que os digo like. si lo estás viendo y no estás suscrito suscríbete, suscríbete. si te gusta porque siempre emitimos en directo ¿vale? uh -huh. eh, marlene hernández nos pregunta cuánto te pagan de canguro ellos quieren saber un poquito cuánto van a ganar más o menos bien Miren, eso es alrededor de 250, 300 euros. Va a depender eh, del tiempo que estén ustedes eh, con los niños. Eh, ustedes fijan el... Bueno... La persona o sea que no es lo mismo proponer... cuidar un día a la semana no, que lo los mismo. pico como es tu caso No, ¿no? es lo mismo, Háblale no es forma. lo mismo y ellos te van a hacer una propuesta, mira te puedo pagar eh, 300 euros mensual, lo que tienes que hacer es llevar a los niños al colegio o darles desayuno, o darles el almuerzo, o los a buscar el colegio y regresar con ellos o hacer las tareas, va a depender de la propuesta pero generalmente pagan entre 300, 400, 500 y al mes, al mes. o, o sea, a la semana, al mes, al mes eso es al mes. ¿500 al mes? Una maravilla. Claro, Estoy pero va ahí. a depender de, de las la, horas. Claro. No, de las horas y de lo que tengas que hacer. Porque si es un trabajo muy sencillo, como llevar a un restaurante. vamos, 500 euros, muy bien. Sí. No tienes todavía los papeles arreglados. Yo no digo que lo hagáis, ¿eh? Disclaimer. Claro, claro. Ojo. Y ella Sí, es sí, bueno que sepan que. Es una que amiga es, la que lo hace. Sí, no, no, amiga, no, no. Que sí. a lo mejor nada, el que le pagan 500, Oye, pues tiene que encargarse de otras tareas en la espérate, casa. Espérate, que me voy a volver a enfadar. He visto un vídeo en el grupo de Telegram, unos muy buenos, pero había uno de un de otro abogado, los otros muy buenos, pero había uno que, que vamos, parecía que aquí te veían sin papeles y te iban a deportar, te iban a, a poner multas, te iban a que no. Bueno, no. Bueno, como llevas tan poquito, te lo digo meses? yo. No, tranquila que no. <ríe> o sea, no tranquilo no que no. Pesos, pero hasta el ese vídeo, es que no. vamos, en que ve ese vídeo, vamos. Dice, joder, ¿quién va a ir? Parecía que esto era. Yo Eso sí. Es. Eh, no es así, ¿eh? Prilines. Si yo quieres, no sé de qué época era uh -huh. ese vídeo. No, pero... y aquí quiera venir, pues. Mira, aquí que te, mira, hay que trabajar. Hay prilines que han ido a la comisaría a pedir un NIE, no tenían papeles. ¿Y qué te crees? ¿Que los policías le han puesto una multa? ¿O que le han montado en un avión? Pues no. No, ¿No han dicho, mira, no te lo podemos dar. Yo sí, no te podemos dar. Y ven dentro de tres años. Escucha, que nos decía una cosa, Jesús Rodríguez. Nos pregunta Jesús Rodríguez, te pregunta que qué contactos tenías para venir a España. Mi familia tenía. Tengo a tu tía, tías. ¿no? Ajá. ¿Y ellas son... qué tal? ¿Ellas cómo vinieron? Ah, no, bueno. Eh, tengo una que ya tiene tres años aquí. Otra tiene cerca de un año. Eh, mis tías, pues, están bastante bien. Ah, trabajado, una hizo un curso de higienista dental, entonces trabaja ahora con eso. Eh, la otra, pues, también es cuidadora. Eh, cuida a unos niños. Los lleva al colegio, cuida a una señora y con eso pues tiene dos trabajos, eh, genera mensualmente una cantidad de dinero que le permite pues pagar el alquiler y bueno, como vimos pues en grupo, todos aportamos. Rosabel Fernández, hola Luis, por favor, puedes preguntarle si solo es cuidar los niños o también limpiar la casa, cosa sí. que yo no vería mal, yo mi casa me la limpio yo, ¿eh? que coste? Sí, sí, eso es un trabajo, yo solamente los cuido sí no no limpio pero sí puede ocurrir que a lo mejor te plantean bueno mira es cuidar los niños y limpiar la casa o es cuidar los niños y es cocinar Por entonces acepta. bueno si se te da bien la cocina perfecto yo, yo ahí no porque la verdad yo soy cocinar, muy mala no sé, cocinando o sea, pero limpiar no... yo soy bueno limpiando te lo juro eh a, <risa> Ahora, verdad, ya, ¿no? ya sabes. a mí me dicen cuidar niños y limpiar me apunto sí. ya sí. cocinar no sabes Estás haciendo un trabajo digno. Claro, es honesto, exacto, es a lo que vamos. Que se quiten está, un poco las. Sí, o sea, no, no, no, no lo veo mal lo limpiando. Hay que quitarse malo. el chip de que, bueno, yo soy o yo fui o yo hice. Porque a la larga, no. eso fuiste tú en un momento de tu vida. Sí, y, podrá, y podrás volverlo malo, a hacer, pero hay que super, Toca un cambio, toca pero es un, un proceso. Mira, y hay que ganar llegues, dinero. Sí, sin caer en lo del lobo feroz esto es como que el que no haya visto lo del lobo feroz que empiece el vídeo luego sí, sí, no lo vamos esto, a repetir esto es como empezar a gatear otra vez o sea empezar a caminar otra vez tal cual o sea tú vas buscando qué oportunidades tienes para poder mantenerte a medida que pasa el tiempo y que te regularices, pues ya tendrás un empleo en donde puedas hacer otras funciones y puedas cumplir haciendo otras tengo cosas. Que regañar... Pero mientras hazlo bien, dilo. Vayas a hacer es que hazlo bien. Tengo que regañar a Javier Peñaló. Ya lo vas a ver por qué le regaño. Porque yo el que hace preguntas que ya hemos respondido le regaño como no estaba atento al vídeo. Hola Luis, que nos cuente cómo fue la experiencia de entrar... Al aeropuerto de Madrid, no, Javier Peñaloza, porque no está aquí Susana para apuntar, que si no nos veíamos en Septiembre, repítelo rápido No pero... me fue muy bien, o sea no me pasaporte, pues bienvenida a España, chao Yo busco la maleta, listo Edgar... O sea, no fue difícil no de Ed... verdad que no Edgar Pérez ¿hay, eh, me río porque no Luis hay zapaterías en España donde arreglen zapatos o hagan zapatos sí Edgar sí que las hay Sí. Tú lo sabes, ¿no? Pero claro. si pues, no te lo digo yo, sí que las sí, hay. Sí, sí. Hay muchas. Aquí hay de todo. Sí, sí. No, y es un buen negocio, por cierto, el que sepa arreglar zapatos, es un buen negocio. Miren, aquí te permiten explorar tus habilidades, esas que no conoces y que crees que no puedes hacer. Bueno, aquí te descubres. Esto es un proceso de autodescubrimiento, porque estás conociendo a otro país, pero también te estás eh, eh, conociendo a eh, ti mismo. Claro, eso me ha encantado ese nuevo concepto que lo he apuntado. Es un proceso interno no sí. solo de cuánto dinero llevo no. y que eso también Te pero estás es... descubriendo a ti mismo sea, no. con... o sea, esta es la oportunidad de conectarse con usted usted para, miren, para poderse encontrar y que perderse entonces claro, pero es un proceso un interno un proceso interno Ojo. nos has dicho no sí dilo dilo que es sí bueno eso es que bueno, ella que... es docente de estas cosas Sí, o sea, no lo puedo decir, da, no da, lo puedo decir, me he comprometido. Se me da bien. Se es docente bien. de estas cosas, solo no os digo eso. <risa> <risa> Pero lo del proceso interno lo tomamos nota claro primero: es inteligencia sí. colectiva. Sí. No solo cuánto llevo, que había un cojo, sino no. me mentalizo. Claro. O sea, se mentaliza que ese viaje que usted va a dar va a ser hacia afuera, también va a ser un viaje hacia adentro. Donde usted se tiene que empezar a ocupar de usted me, y de. Me para qué es bueno, sigue, sigue, en qué que... es bueno, que puedo hacer, esto se me da, uno se me da y resulta que se le da y se termina dedicando a eso. Sí, yo creo que está genial. Ángel ¿Entiendes? Hurtado, yo no sé dónde dicen que ya no están dando a trámite los asilos, porque es mentira. Te lo digo ya directamente, no sé dónde lo has visto. Es que hay una información tóxica, mira ahí. Yo hice este canal para dar información tal cual, que cada uno diera su opinión y contrastar. Y claro, Ángelo, claro, claro que están admitiendo los, los visados, los asilos, claro que los están admitiendo. Ahora, una cosa que os digo, como mal os ha informado la abogada en Instagram, el asilo te lo dan por razón humanitaria, no por razón política, salvo que seas un político, Guaidó, yo qué sé. Si no es por razones humanitarias, que lo sepáis. De hecho, mucha gente que lo pide por la razón política se lo deniegan, pero automáticamente en la misma denegación le ponen le denegamos por razón política pero se lo damos por razones humanitarias esto va sobre todo dirigido a los de venezuela digo en lo del asilo humanitario o tal vale sí o sí os lo tienen que dar no porque quiera o no quiera el gobierno es que la justicia le ha obligado al gobierno a aceptar ese trámite sí o sí porque firmamos el convenio de ginebra y la situación de venezuela está reconocida como de situación humanitaria ¿vale? entonces que lo sepáis no tenéis que haber tenido estado en ninguna manifestación ¿tú ¿Has estado en alguna manifestación alguna vez? Bueno, no respondas si no quieres. Pero aunque no hubieras estado en una manifestación y vienes de Venezuela, como le expliqué a Simara, donde vengas de Colombia, de, claro. de Ecuador, de Chile, pero yo digo Venezuela por la por razón la humanitaria, que digamos sí, sí, que está sí. reconocida. Uh -huh. O sea, es uh -huh. que es que aunque no traigas tu testimonio, legalmente está reconocida que la situación allí es muy mal. Compleja. Si ya vienes de Colombia, tienes ya que demostrarlo. Que en tu caso, pero sí. en Venezuela es que es voz populi, que se diría. Sí, sí, sí. Sigo, sí. Dile otras, preguntas. otras preguntas venga daniel díaz Junior. bueno yo dispuesto Es que algunas son respuestas me gusta que os ayudéis de verdad como más vais a saber es así hablando entre vosotros y contrastando la información y haciendo preguntas y, y trayendo invitados también Luis buen día eh, nos dice lidu maría quisiera saber cómo es la experiencia entrando por lisboa a españa a través del tren pues nada, el Idu, María, te montas en un tren y te vienes, y te vienes. como si vas de Madrid a Sevilla, no hay frontera ni nada. No lo sé. Eh, pero, sí, yo te lo pero digo. No tan A ver, no por Europa completo, no hay fronteras, ¿no? no. Es como si te vas de aquí a Toledo, te coges el tren, no hay no hay frontera, no, no. tienes que hacer nada. Montar en el tren. Y, más nada. <risa> y ya está, cuando llegues a España te empadronas y que empiecen a contar los tres años. E insisto, os sí. podéis empadronar todos, sí o sí. Aunque, sabes que creo yo también. Oye, ¿tú sabes algo de empadronamiento? Sí, bueno, ya no tampoco es nada difícil empadronar Y se un poco desde tu vista. Este, tú vas con los, eh, bueno, con el documento del lugar donde donde estás viviendo. Eh, tú sabes, tu... tú sabes que si no tienes lugar donde vivir, también te puedes empadronar. Luego lo hablamos, se las Yo creo que sí. Bueno, sí, sí. eso. Va, es este, no pides cita. Bueno, en mi caso yo no pedí ninguna cita. Llenas una planilla y listo, te empadronas. Y listo. Sí. Ya que no te piden ni dinero, no. ni historias que he oído por ahí. No, y la gente es muy amable también. Las personas también te que han Es un derecho que tenéis cualquiera claro, Lo importante de empadronarse es que eso te permite tener tu tarjeta sanitaria. y Si eso. te enfermas, Hablales. pues te puedan atender en el hospital. Hablades, que y eso es les toca un tema muy importante. Sí porque además es un derecho a la salud y tienes el acceso. Entonces al empadronarte puedes sacar tus tarjetas sanitaria, con tu tarjeta sanitaria, si te llegas a sentir mal o te enfermas, pues puedes ir al hospital cercano del lugar donde te empadronaste, sin ningún tipo de problema. Giovanni, Eso es lo importante empadronar. Giovanni Acero, dime de qué país tienes el permiso de conducir. Hay dos opciones, o que en tu país te saques uno internacional, esa es una opción, y la otra, que te vengas a España, te vayas a tráfico y te lo convalidan. ¿Vale? esas son las dos opciones en youtube hay buenos vídeos de cómo convalidar el permiso de, de conducción ahora lo tenéis que pedir cuando estéis con la visa de turista funcionando o cuando o con otro tipo de visa vale no vale pedirlo cuando uno está irregular Entonces lo puedes pedir no te van a poner multa no te van a detener no te van a deportar como he visto en no sé qué vídeo pero no te lo van a tramitar tienes que estar como turista o como sea o con asilo también puedes estar Yamilet. Hola querido Luis, excelente asesoría que he recibido. Pronto me veréis por esos lares. Un abrazo desde Venezuela. Nos sí. dice Yamilet. Bueno, Yamilet. Mira, ya, cuéntale algo a Yamilet. Qué será bienvenida porque aquí reciben a la gente bastante bien este, aquí hay muchos compatriotas yo creo que y disculpa luis no, pero no no llega sol y eso es como llegar a la estación del metro de Chacaíto en venezuela porque todo el acento la, muchos de los acentos llega, son de venezolanos llega. y te sientas como en casa a eso me refiero pero también hay otros acentos no? Sí, claro pero tú logras identificar para todos eh colombianos peruanos sí. el otro día de méxico se me quejaban pero uno se emociona cuando ve gente de su país españoles es si fuera ver a la familia Madre, o escuchas sí. tu acento ya y es muy familiar pero lo sabroso es que también escuchas otros acentos y dices que divertido no sabía por ejemplo que puedo compartir aquí con gente eh, no sé de eh, la India con gente de Australia con gente de Irlanda con gente, mucha gente hay gente de todas partes César Bermúdez, el asilo os lo van a acabar denegando a todos, al 97%, incluida a Vanessa. No os pongáis tristes, ahora os lo digo. El trámite, muy mal, te lo van, lo tienes que hacer para que no te lo admitan a trámite. Sí, te explico, es que Vanessa no lo sabe. El, vosotros pedís el asilo, humanitario, político, lo que sea. Os lo aceptan a trámite. Con eso ya te dan el papel blanco que puedes residir, a los seis meses se transforma en rojo y puedes trabajar. Y dentro de cuatro años, según los ritmos actuales, te lo van a denegar, pero no pasa nada, porque ahí llevas tres años y eso si sí te cuenta para el arraigo y ya puedes pedir el arraigo. Lo encajas. Total, la pregunta entiendo, que es que si César Bermúdez que, que, que no te acepten el trámite, entonces, si vas allí, si voy yo a pedir asilo, pues me van a decir, ya señor Luis, no, usted no le, a usted no se lo tramitamos. Y entonces no me dan tarjeta blanca ni hoja Y a todos vosotros, pues si lo preparáis un poco y está fundado van a hacer el trámite y dentro de tres 4 años lo denegarán pero como llevaréis tres años pedís el arraigo ¿Ya está? ese es el salvoconducto que les estoy enseñando llevo sin meses con eso pero encantado sí, entre sí, miles sí. de cosas más y una de las cosas que yo bueno recomendaría eh, es que a donde usted vaya sea donde sea pues haga las cosas bien Este, usted es un embajador de su país a donde llega y represente muestre lo bueno muestre que está hecho para para hacer las cosas bien para trabajar para aprender para para convertirse en un ciudadano del mundo porque eso es lo que somos. Es, es lo que toca es lo que toca es lo que somos uh -huh. ciudadanos del mundo uh -huh. Uh -huh. yo pues, así es. no yo lo pienso de verdad ¿eh? es que es así pero, o, sea, o sea que yo soy es que pero también estoy integrada Es aquí estamos un... en el 2000 ya no sé en qué año estamos en el 2019 es que no le puedes poner puertas al campo mira Trump en América por salirnos un poco no quería hacer un muro me parece que ese muro no no no no no no, no, no, es, no es la época miren las barreras sí o sea ya hasta el pensamiento que no se... puede estar dividido entonces el mundo no puede estar sí dividido exacto no os peleéis eh no quiero ver peleas entre vosotros los priles hay que apoyarse todos, sí. aunque seáis de distintos países. Estamos todos avanzando. Uh -huh. España os necesita, os lo digo siempre. Europa os necesita. aquí no ¿Has visto muchos niños por aquí? Bueno, los, los que tú cuidas son niñas. Sí, sí pero, sí, pero de, ¿de quién son esos niños? ¿De españoles? Española, bueno, algunos habrá, claro, algunos hay. Yo nací, bueno. Pero... Hay pocos, hay muy sí. poca natalidad en España y en Europa en general. Se está haciendo muy vieja Europa. Como no vengáis, esto no sé cómo funcionaría. <risa> estamos repoblando. Estáis repoblando. <risa> bueno, no me hables de repoblación. <risa> Ella no sabe, luego te ven los vídeos. Yo todavía no tengo hijos. No yo es que todavía estamos repoblando el Todavía no tengo hijos. Pues tú pues, ya como las españolas. No me voy a meter. Sí. No, no voy a Pero me es un quito tema del tema de planificación. Que pierdo ¿no? la audiencia del españa no es, es un tema de planificación. Sí. Pero tampoco hay que dejar. Hasta aquí ya lo están dejando para los 40 años. Luego no. a los 40 les entra la prisa. No está tan eso. mal a los 40. Joder, claro, no, luego les entra la prisa y tienen que ir al médico. Van al médico y le salen tres hijos de golpe. Bueno. O dos, que no ver, pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no me meto. Porque ahí, ¿eh? el futuro de ese es incierto. Yo no, no me, me, me imaginaba. hace tres años atrás. No te, te imaginabas hace aquí? tres. No, hace tres años aquí, no, atrás no me imaginaba Es que aquí. a Venezuela no se ha quedado otra. ¿eh? Es que sí o sí salir de la zona de confort. Dicen que el ser humano sale de la zona de confort cuando no le queda otra. Y yo creo que Venezuela es un ejemplo. Miren, pero yo les voy a decir una cosa. Eh, a veces es sabroso que hayan situaciones que te muevan. Claro, que te claro, que salir. yo creo que lo, lo vería lo positivo. ¿Sabes sí, lo que sí, te digo? Sí, sí. Y a Argentina le está pasando un poco parecido con el tema de la moneda. Pero yo os digo: como venga una crisis gorda mundial, que ojalá no venga, los más preparados sois vosotros. Aquí estoy yo ayudando por eso. Luego me ayudáis vosotros a mí, ¿eh, Prilines? Luego me ayudáis, ¿eh? Luego lo recordaré. Está muy bien. No, que te lo digo en serio, ¿eh? No creas que. Bueno, a ver, alguna cosilla más, Prilines. Si queréis alguna pregunta urgente que se haya quedado, me la ponéis ahora mismo, ¿vale? Y si no, luego ya lo, las dejáis en los comentarios, ¿vale? Y os lo agradezco mucho a todos los que las ponéis y a todos los que las respondéis. Saludos desde Puerto Rico, Ángel, Martínez, Edgar, gracias a vosotros. Y, y nada, ¿cuál era la pregunta? Saluto a Maca, dice que contesten, porfa, que son cinco. Es que no sé cuál. Ponme, ponerme la pregunta rápido ahora mismo. Venga. Que si no, ya acabamos el vídeo. Que no puedo tener aquí a Vanessa todo el día. <risa> que tiene que ir a. Pero se me da fácil. Se te da fácil. Bueno, da ahora fácil. la puntuáis. Si queréis que vuelva, ponerle muchos likes al vídeo y ponerlo en los comentarios. Si no, no la volvéis a ver. Está bien. Y lo dejo en manos de ellos. En manos de ellos. Está muy bien, Vanessa, eh. no, seguro ya verás. Ya verás. No, se lo digo queriendo, ya verás todos los que te ponen. A ver, señores, les invito a ver. Vale, exacto, venga. Bueno, Prilines, que os dejo. Saludos desde Londres a Ruth. Saludos. Saludos desde Madrid a Londres, que está Ruth. Que, que nada, pelilines. Si Vanessa quiere añadir algo más, que lo añada. Y ya vamos a acabar el vídeo, ¿vale? Luego me leo el chat. Bueno, yo lo que podría añadir es. Como que... conclusión final de todo el resumen de tu experiencia, así este, es rápido. Todos vamos a tener un proceso de transformación, este, migremos o no. Y yo creo que de eso se trata la vida y lo que tenemos es que tener como actitud positiva y humildad para para ir a donde tengamos que ir y para transformarnos porque aunque emigrar no sea fácil sí se puede hacer Mille romero sí que puedes pedir el nie por internet de hecho luego te lo manda la policía española a tu email lo que sí creo que tienes que ir el viajecito al consulado para entregar el papel rellenado me salgo del tema total pero es que es lo de la pregunta está bien. y es que somos espontáneos eh, uh -huh. para repoblar exacto eh, vanessa podría repoblar si le gusta ir a un pueblo podría repoblar estoy si en te un... gusta la ciudad aquí eh, estás, estoy, aquí en otro, está estoy en un proceso estás ¿no? en otro ya bastante estoy, estoy proceso otro... claro <risa> son, bastante dos meses, proceso. son dos meses lleva favor. dos meses pero vamos si quiere puede repoblar voy, voy con legalmente pleno, digo legalmente con freno de mano con freno de mano espacio. <risa> bueno pilina mira te dan te dicen eh, saludos, a hermosa Vanessa, gracias. te dice Ronald Pérez. Bueno, Prilines, que muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo que nunca os lo digo. El canal de Telegram de los Prilines, que lo gestionáis vosotros mismos, lo hacéis muy bien que le deis un like si os ha gustado, que os suscribáis si no estáis suscritos y por último, mmm, ah, en Spotify, que siempre os me olvida decir que tenéis los audios en Spotify, los pongo para que lo quiera oír cuando van dando. Bueno, que muchas gracias, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, chao, a Vanessa. Chao, chao, chao, gracias, chao. Y nada, chao, chao, Perlines. Hasta la próxima. Chao, chao.